Morena, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, impactada, Morena, impactada con toda esta información que, que nos da el doctor Nashi, ¿no? Que no solamente te quieren este, llevar a prisión, sino que además te quieren sacar a tu hijo. Quieren pedir la tenencia de tu hijo. ¿Qué tenés para decir al respecto, Morena? Primero que un delincuente con las características de Facundo no puede nunca tener una criatura cuando jamás le ha pasado un peso. Y sea uno de ese viejo decrépito que se meta bien en su trabajo y deje de andar choreando en todo Córdoba, porque así agarra casos de gente discapacitada, le saca plata, se queda con más plata él, le da dos pesos con 50. Entonces que se fije bien lo que está haciendo, porque yo no soy ninguna pelotuda tampoco. Sí, Bart, tiene razón. no es delincuentes más al papá de tu hijo, More? ya lo repetí varias veces, yo, que es un delincuente que trabaja en la galería norte, que ahí roban celulares, le sacan las cuentas y se los venden. Morena, ah, yeah. Morena, ahora eh, dicen que las cámaras de seguridad te registran a vos robando siete teléfonos. Eh, que las muestren? ¿Cómo? Que, las, que muestren. las muestren. Que las muestren, pero en ese caso, ¿qué son? Es, eh, digamos, ¿esos teléfonos son los que a vos eh, vos agarraste para cobrarte los 20 mil dólares que te debe Facundo? No, yo no agarré nada, que si no tienen pruebas, ese es el problema. O sea, a mí de ese caso me quedó solo amenazas, creo. La coacción y todas esas cosas la sacaron hacia el sujeto de indagatoria. Ahora son un montón de denuncias, Diego, sí, las sí. que tiene Morena. Según nos dijo Nasi, Morena eh, partícipe necesaria de daño, coautora de robo y amenazas, autora Ajá. del delito de hurto reiterado y coacción. ¿Y hurto Ajá. Vos decís que no, no solamente quedó amenazas, por eso te le van a funcionar? No. No sé, a mí me llega solo de Facundo. Dice que me denunciaron cuatro personas y a mí solo me siga con el nombre de mi ex. O, o sea, no sé qué ¿Vos, otra vos tenés pronuncia. abogado allá, me imagino, en Córdoba, que te, te informa o no le, no le prestas atención? ¿Cómo no le voy a prestar atención? Más vale que le preste atención. Sí. ¿Y esto que te acusan de que vos eh, amenazaste, lo amenazaste a él con matar a tu hijo? Eso es mentira. O sea, la única persona que es capaz de matar a una, per a una persona son ellos. Esa familia. Sí. Esos es son delincuentes, oh, el padre pero, es un delincuente, Morena, Facundo es un delincuente. Pero, ¿en qué te basás para decir es que este hombre, Facundo Ambrosioni, es un delincuente, el padre de tu hijo, y que el abuelo de tu hijo también es un delincuente? ¿En qué te basás? Fabián estuvo preso, chicos, si no pagaba la fianza yo nunca iba a salir. Mm, mm. Si no pagaba la fianza, ¿quién? Ella. ¿Vos? ¿Ah? ¿Vos pagaste la fianza sí. de tu suegro para que salga Ay, a libertad? Chico, pero eso fue el problema grave que yo tuve con mi papá en su momento. Por eso mismo. Morena, ¿cómo estás? Te saluda Matías Vázquez. Eh... Hola, Matu, ¿todo bien, amor? Muy bien, More. Yo te quería preguntar algo. ¿Qué sentís cuando Facundo quizás plantea esta estrategia de ponerte a vos en el ojo de la tormenta, de acusarte de tantas cosas? ¿No Sabes que... qué pasa? Yo te voy a responder con toda la altura del mundo, que no la estoy usando ahora porque ya me están sacando. Lo único que te voy a decir es que yo a mi hijo se lo presto a él porque él no tiene autoridad para tener a mi hijo porque la, ni la justicia, ni los abogados, ni nadie se lo da yo se lo presto, de buena persona que yo soy pues ya se me está acabando la paciencia a mí bueno, pero ese, él es el padre de tu hijo, por más que estén sí, enfrentados. No el si él, si él puto abogado, y hay abogados y los abogados dicen que no se lo ve, no se lo ve. Si yo accedo es porque yo soy la madre, y porque yo soy buena madre, y yo no quiero cortar el vínculo de mi, de mi hijo con, con el delincuente. More pero vos sentís que cuando Francesco va y lo ve a Facundo, digamos, la pasa bien, vuelve bien, imagino que vos. Se eh, pone peor, atentado. el padre le compra pistolitas, todo, o sea, eh, otro. Pistolita, delincuente... Ahora. Lo, para, ¿Lo pagan la palo? O sea, Francesco me tiene miedo. Hoy tienen un oh, régimen. Wow. Pero perdón, para, dijo, no. perdón. Dijo que le tiene miedo. recién para, para. que Francesco cuando va a la casa de tu ex, o sea, de su papá, le pegan? Francesco dice que sí. ¿Y vos qué haces? ¿Cómo reaccionas con eso? Porque la realidad es que. Francesco si no me cuenta después, pero. Como yo digo siempre, cada familia es un mundo y cada padre lo cría como puede. ¿Entendés? Yo no me puedo decir por qué le pegó, si Francisco se portó bien, se portó mal, pero yo creo que hay otra no, forma. Pero no se justifica pero de es esa peligro. manera. Una restricción de acercamiento. No, o es. un asistente social que perdón. verifique la visita. Por bueno, no. a, a, a Francisco le decís te vas con tu papá y no quieres. Eh, sí, es así, ¿eh? Bueno, perdón, pero si ella se lo presta, entre comillas, porque digo la palabra, uso sí, la palabra que usó Morena, es que ¿no? Uso. Si vos okay. se lo estás digamos, hacerse con esta suerte de permiso, porque sos buena madre con Francesco, pero sabés que le pegan y, more, yo te diría que no dejes que vaya a la casa de su padre. Mira, las comillas las podemos sacar, para empezar, y para seguir, eh, eso no le puede hacer daño psicológico peor a mi hijo, porque yo ya me mudé a otra provincia, yo vivo en otra provincia, mi hijo de verlo todos los fines de semana, no lo veía hace tres meses, entonces claramente yo se lo podía prestar. Uh -huh. Pero podés pedir eh, un asistente de las manos. Pero More, también sí. podés pedir Un asistente social que verifique De qué se trata esas visitas Cómo está tu hijo, si se siente como con sí. el padre o no Digo, para que no ocurran Estos relatos que estás ¿Yo? diciendo ¿No pensaste en eso? Las asistentes ustedes lo tienen para un carajo La justicia es una mierda Upa, Uy, sí. Morena, estás enfurecida cuándo no, fue no. la última vez que, que Francesco vio a su papá, More? Ahora está con el padre Ahora, Ahora en este bueno, momento Bueno, pero entonces, esto es peligroso ¿Sí? Esto es peligroso, Morena, y quiero decirte algo. Te conozco. ¿Sabes qué me da bronca? Que quizás aprovechando la situación delicada de tu viejo, hoy mucha gente salga a pegarte. ¿Qué sentís cuando todos te acusan de ser portadora de un apellido? Que a vos te defiende tener el apellido real. ¿Qué sentís? Mira, a mí los que me pegan, el vuelto les va a ir. O sea, porque todo lo que vos escupís para arriba en algún momento te cae. Así que yo dejo que pase el tiempo y miro cómo les va a volver. Yo sé lo que fue con Facundo, Facundo vivió cinco años conmigo, cinco años lo mantuve yo, los locales se los puse yo, y ahora me la viene a dar así. Pero ya le va a volver, que no se olvide de dónde salió, de la vista de dónde salió. Uh. Nunca hay que olvidarse. Nunca hay que olvidarse de quién tiene una mano cuando no tenía para comer. Morena, hay algo que yo no puedo entender. Perdóname que vuelva sobre el mismo tema. Pero si vos, a vos te consta que tu ex marido ha maltratado el, a tu hijo... El papá de mi hijo, sí. no ex marido. Bueno, pues no el padre de tu hijo, como quieras, que el padre de tu hijo ha maltratado a tu hijo, ¿cómo lo dejas ir? No puedo entenderlo, Morena, perdóname. No lo puedes entender yo tampoco, pero mi hijo le hace mal tampoco, o sea, sí. no puedo. ¿Qué no, ¿Qué no podés? A vos te ¿Y consta. Él, lo sana, él no tiene un régimen. Eh, o sea, yo tengo una perimetral por por violencia de género. A mí me recabó trompadas en frente de mi hijo. Pero Morena, no no sé si comprendes lo que te estoy diciendo. O sea, a vos te consta que el papá la, el, lo el, maltrata. hablé con mi abogada y mi abogada me dijo lo puedes dejar ir en tanto y en cuanto Francisco esté bien. Yo le llamo todos los días y Fran me dice que está bien. Pero bueno, yo también puedo decir a Francisco decir que estás bien y Francisco va a decir que está bien. No sé, sí. es raro. No, acá es lo que raro. se entiende me parece, Morena, que estás cansada. No sé qué es raro, es el padre, bien o mal, le pego o no le pegue, es el padre.